¿Te gustaría posicionar tu marca como líder en su sector o lograr que la gente conozca un nuevo producto que has lanzado al mercado? Te cuento cómo. Hola, soy Íñigo, responsable de Marketing de Unidad y en este vídeo te cuento cómo a través de la publicidad programática y concretamente a través del formato display puedes conseguir ser líder de tu mercado o posicionar un nuevo producto en él. Si quieres estar al día sobre la publicidad en display o conocer todas las novedades sobre la publicidad programática, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Pero qué es la publicidad en display? La publicidad en display es el formato más conocido y uno de los más utilizados en el marketing digital. Y a pesar de que recientemente han aparecido nuevos formatos, sigue siendo uno de los más efectivos para nuestras campañas de publicidad. Estos anuncios son los que los usuarios suelen ver cuando acceden a las páginas web, ya sea en la parte superior o incluso en los laterales de las mismas. Te pongo dos ejemplos de algunos de los medios más visitados en España. Si accedes a la página web de las.com, los anuncios que ves en la parte superior son anuncios en formato display y si por ejemplo accedes a elpaís.com los anuncios que también encontramos en las partes laterales de esta página web también son anuncios en formato display. Lo más habitual es que estos anuncios estén compuestos por imágenes combinados con textos, lo que solemos conocer como banners. Pero últimamente, como novedad, estos banners también suelen incluir audios, vídeos o incluso gif. El objetivo es conseguir el mayor reconocimiento por parte de los usuarios. Antes de continuar, dale like a este vídeo ayudarnos a seguir haciendo contenidos como este. Al utilizar la publicidad programática en formato display, podrás conseguir principalmente tres ventajas. La primera, podrás medir mejor los resultados de tus campañas. La segunda, segmentar de forma mucho más efectiva a las mismas. Y la tercera, ofrecer tus anuncios en los mejores contextos posibles. ¿Y cómo puedes conseguirlo? No hay forma más sencilla que economía. Con nuestra plataforma podrás lanzar campañas de publicidad programática en formato display en tan solo dos minutos. ¿Quieres hacer la tuya? Regístrate en Oniat a través del link del primer comentario y comienza a sacarle el máximo partido a tus campañas de publicidad programática en formato display. Nos vemos en el próximo vídeo.